Hola mis amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video Como se dan cuenta en el título, traigo la nueva versión de WhatsApp estilo iPhone En la cual te puedes descargar totalmente gratis Aquí abajito en un único enlace que te llevará a nuestra fabulosa página web mis amigos, no te olvides guardar tu respectiva copia de seguridad para que no se pierda ninguno de tus chats o conversaciones. Mis amigos, antes de empezar te invito a que te suscribas a este fabuloso canal. Adicionalmente, activa esa campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo video. Sin más preámbulos, comencemos con el tutorial. <risa> una vez descargada buscas la sesión de archivos y buscas la carpeta de descarga o download y procedes a instalar la última versión de whatsapp estilo iphone yo voy a proceder a lo que es ejecutarla y aquí se van a tropezar con este permiso de cual que permitir y aquí va un toque donde dice lo que es este permitir la interacción de aplicadas das un toque atrás y das un toque es aceptar y continuar aquí procedes a colocar tu número y procedes a lo que es a introducir el código que te llega a través de un mensaje de texto, ¿ok? Una vez que haces esos datos, automáticamente va a proceder. A encontrar la copia de seguridad que guardaste anteriormente Damos un toque a recuperar y automáticamente ha empezado a recuperar los mensajes y las conversaciones que teníamos Ok, esperamos unos segundos a que Damos un toque en siguiente y procedemos a colocar nuestro nombre Ok, damos en siguiente Y aquí esperamos unos segundos mientras ejecuta esta última versión de Whatsapp Estilo iPhone la cual está super increíble Y trae los emojis incluidos Ok, aquí proceden a lo que es ejecutar el tema claro o escurban aplicar el tema claro y aquí va a definirse nuestro whatsapp estilo iphone y aquí mis amigos encontramos en este menú, en este Interfaz, la cual está súper genial. Y como explicamos el tema oscuro, simplemente vamos a hacer un con la parte superior o en el lápiz, perdón. Y aquí damos un toque: está el pincel ese, como pintar las paredes. Y aquí damos un toque: se oscuro, y automáticamente se va a aplicar el tema oscuro. Y si te das cuenta, mis amigos, vamos a enviar aquí un mensaje rápidamente, y aquí damos con los emojis estilo iPhone los cuales están súper increíbles y se envían de una manera estupenda sin ningún tipo de error. La sacaron del estadio con estos súper increíbles emojis y le han trabajado fuerte los desarrolladores de esta aplicación. Todos los créditos son para estos increíbles desarrolladores. Ok súper genial mis amigos vamos a lo que es la sesión acá de configuración. Como ustedes ya conocen acá en el apartado de privacidad seguridad contamos con lo que es con la última vez, antes he visto una vez deshabilitar etiquetas de reenvío, ocultar visitados antes de estados, antes de mensajes, mostrar los tickets de azules después de responder y la seguridad de whatsapp que no puede faltar ya sea con un pin, con un patrón o con tu huella dactilar. También contamos aquí en la pantalla de Universal eh, los estilos y apariencias en el que vamos a poder tener nuestro de fuente parecida o similar a los iPhone, aquí donde dicen Phone EOS Ball Phone EOS Ball Pro Novel eh, Phone Semi Ball, ustedes prefieren yo a mí en particular me gusta la Phone EOS Ball damos un toque allí y también se puede cambiar los, el icono su icono favorito en esta sesión y también el icono de notificaciones ok, vamos a atrás nuevamente, vamos a, atrás y aquí en la pantalla principal contamos con la barra superior donde vas a poder cambiar lo que es habilitar historias similares a Instagram también contamos para chat de, de chat y grupos contamos aquí con cambiar los colores del texto de contador no leído también contamos con cambiar el color del eh, color de la interfaz súper increíble, aquí vamos a poder cambiar muchas cosas como las filas, los colores de las filas, el estilo de las filas los colores y muchas opciones más, Esta súper increíble la actuación está genial en la pantalla de combinación contamos con lo que es burbuja, stick, la cual vas a poder cambiar los stick al que más te eso atención en la parte superior, aquí se muestra una vista previa de cada uno de ellos y también vas a poder cambiar el estilo de la burbuja en el cual vas a si dar cuenta en la parte superior te muestra una vista previa y también vas a poder cambiar lo que es el color de la aguja derecha por ejemplo te gusta este y tal vez a puede cambiar el color de la aguja izquierda como el tiempo eh, también el color de lo que es eh, lo, el, del icono de mensaje eliminado el texto del también vas a poder cambiarlo un color que te guste por ejemplo vamos a este y te das cuenta en la parte de la aguja izquierda no se mucho vamos a ponerlo blanco nuevamente damos un pista da cuenta que ha cambiado y así también vas a poder hacer con el texto de la boja derecha a negro por ejemplo si das cuenta que ha cambiado super increíble super genial y vas a poder cambiar la barra de acción ya vas a poder ocultar fotos de perfil de contacto Ocultar nombre de contacto Ocultar botón de llamadas Y muchas funciones más Las cuales vas a poder ir disfrutando cada Una vez que instales este increíble Whatsapp Ok mis amigos si te gustó este contenido brindame un buen like Adicionalmente te invito a que te suscribas Y actives la campanita de notificaciones Para que Youtube te notifique cada vez que subo Un nuevo video Sin más preámbulos Nos vemos en un próximo